Buenas tardes y bienvenidas a esta nueva sesión de charlas de introducción a la astrofísica, hoy día 27 de julio de 2022. En esta ocasión, y para terminar nuestra segunda serie, antes de verano vamos a contar por la colaboración de Regina Sarmiento, ella es licenciada en Astronomía de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Actualmente es estudiante del tercer año de doctorado en Astrofísica por el IAC. Ella estudia la evolución de las galaxias comparando observaciones con simulaciones de galaxias, con el objetivo de inferir el rol de las interacciones entre ellas en su evolución. No obstante, hoy nos viene a hablar de algo mucho más cercano. Ella se ha prestado a colaborar con nosotros y a hacerse cargo de esta nueva charla de introducción a la astrofísica, la undécima, dedicada al planeta Marte. Explorando Marte, el planeta rojo al descubierto, es el título de la charla que nos ofrece hoy Regina Sarmiento. Pues sin más, la dejamos con ella y luego tendremos un breve turno de preguntas al finalizar la misma. Bueno, dejo de compartir, Requina, si te parece. Sí, ahí comparto. Para que puedas tú eh, compartir tu pantalla. bien. Bueno, eh, arrancamos. Entonces, eh, como bien decía Anselmo, la, la charla de hoy se llama Explorando Marte, el planeta rojo al descubierto. Y primero que nada quería contarles que, bueno, Marte ya sabrán que se ve a simple vista. Es uno de los cinco planetas que se ve a simple vista, sin contar la, la Tierra, obviamente. Eh, los otros cuatro serían Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter. Probablemente ya hayan visto eh, a Marte en el cielo, se ve como un punto anaranjado, casi como una estrella. Y si no, esta noche va a estar visible en Canarias desde las 2 de la mañana hasta que salga el Sol. Eh, quizás sea interesante además notar que eh, cómo vemos a Marte va cambiando durante el año, y además no solo por en qué momento se ve o no se ve, sino porque eh, cambia el tamaño con el que se ve al, eh, dependiendo de la distancia a la que se encuentra Marte de, de la Tierra. Esto lo vamos a ver en mayor o menor brillo eh, a simple vista. Eh, y también cambia dependiendo de cuál es la cara iluminada que vemos eh, de Marte, o sea, si la vemos completamente iluminada o solamente parcialmente iluminada. Esto tiene que ver con las posiciones en las que se encuentran eh, el Sol, respecto de la Tierra, respecto de, de Marte. Y bueno, las imágenes que están acá abajo, obviamente no es a simple vista, sino que ya es con un telescopio y muestra cómo van cambiando eh, los tamaños de Marte eh, según la distancia de la Tierra a, a Marte. Eh, si nos abstraemos un poco ahora y salimos de, de la Tierra, nos alejamos un poco, eh, podemos ver... Eh, bueno, los primeros planetas del Sistema Solar, acá en el centro van a ver el Sol, y hacia afuera los planetas rocosos, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Los planetas gaseosos no aparecen porque no me entraban en la pantalla, sus órbitas son mucho, mucho más grandes que, que las de estos cuatro planetas, y esta es una simulación eh, que muestra la posición de los planetas para los días que aparecen eh, acá abajo, eh, sobre la posición de de estos planetas en el sistema solar a tiempo real. Entonces van a ver que parece que no se mueve mucho, pero si en especial se fijan en Mercurio, van a ver que el movimiento realmente se nota y que va a terminar una, va a completar su órbita eh, en mucho menor tiempo que el resto de los planetas. Y de hecho, más, cuanto más nos vamos alejando, más va a tardar el planeta en recorrer toda su órbita, es decir, en completar un año en lo que sería ese planeta. Entonces, esto un poco se plasma en eh, la duración del año en eh, Marte, que es de 687 días terrestres, eh, y también en bueno, la temperatura que hay en Marte, que es bastante menor a la de la Tierra, de menos 55 grados centígrados como media. Eh, además, eh, la duración de, del día en de Marte es de 24 horas 37 minutos, casi la misma que la Tierra, y esto es porque giran... Eh, a la misma velocidad, la, bueno, casi a la misma, Marte un poquito más lento, y además la atmósfera de Marte está compuesta en un 96% por dióxido de carbono. Además, si tuviéramos la posibilidad de, de ir a Marte, los lugares que sí o sí tendríamos que, que recorrer, porque son eh, realmente como las maravillas de Marte, son eh, el pico más alto del sistema solar, que es el Olympus Mons, con 25 kilómetros de altura, el cañón más grande del Sistema Solar, el Valis Marineris, y uno de los cráteres más grandes del Sistema Solar, eh, con 2.300 kilómetros de diámetro, que se llama Gelas. Además, podríamos ver eh, algunas veces sobre el horizonte sus lunas, que son eh, Deimos y Phobos, eh, acá a la derecha se muestran además sus tamaños y la distancia a la que están de Marte, y si se fijan, eh, por ejemplo, los tamaños que tienen, eh, son dimensiones casi de una ciudad grande, y que bastante es bastante diferente en el caso de, de nuestra Luna, que es mucho más grande. De hecho, si comparamos los tamaños de, de Venus, la Tierra, la Luna y Marte, acá se ven eh, en escala de tamaño, vemos que Venus es casi el mismo tamaño que la Tierra, y si tienen buen ojo van a ver que eh, el diámetro de Marte es la mitad que el de la Tierra aproximadamente, y casi el doble que el de la Luna. Además, la densidad de Marte es casi del 70% la densidad de la Tierra, y si pensamos en la fuerza de gravedad, esa fuerza que nos mantiene pegados a la superficie de la Tierra, depende, entre otras cosas, de la masa de la Tierra, o sea, toda la masa, la materia que está contenida en la Tierra. En el caso de Marte, que va a ser mucho menor porque su volumen es más chico y además es menos denso, es entonces mucho menor también la fuerza que, que nos atraería sobre su superficie. En particular es de un tercio de la gravedad terrestre. Eh, además, como curiosidad, la superficie total de, de Marte es casi igual a la superficie cubierta eh, por tierra en la Tierra. Y esto es porque la mayoría de, de la superficie terrestre está cubierta por agua. Ahora lo que nos importa... Eh, la exploración de Marte. Eh, hubieron varios, varias misiones a Marte ya en el pasado, pero ¿por qué a Marte? Primero que nada porque es accesible, es uno de los planetas que pasa más cerca de la Tierra y además no tienen condiciones tan extremas, tan hostiles, que, que no permitan digamos, eh, su, su exploración en el lugar. Además, eh, también está el interés de, de saber si hubo vida en algún momento, si sigue habiendo vida. Eh, se observaban en, en el pasado que había, bueno, se siguen observando, eh, que hay variaciones sobre la superficie de Marte y se pensaba que esto podía deberse a variaciones estacionales. Finalmente se vio que esto en realidad se debe a, a las tormentas de arena que suceden sobre la superficie, entonces esto cubre la atmósfera y forma... Eh, bueno, se hace que se vea de distintas formas, y bueno, entonces los objetivos, de, los objetivos comunes de las misiones a Marte son la búsqueda de vida, eh, o evidencia de vida en el pasado, esto es porque, eh, bueno, si bien pudo haber vida en algún momento, también nos interesaría saber si hay vida ahora, así como en, sobre la Tierra viven microorganismos en situaciones muy hostiles, eh, bueno, podría suceder que haya pasado lo mismo en Marte si es que en algún momento hubo vida, que haya sobrevivido algún microorganismo en alguna condición eh, muy extrema y eh, que tenga la posibilidad de, de sobrevivir en ese sistema. Eh, también está la, eh, el objetivo del, del estudio de la evolución geológica del clima en Marte. Esto eh, no solo porque nos interesa saber cómo, sucede, eh, cómo cambian estas cosas en Marte, sino... También para conocer cómo evolucionan los planetas en general, ya que solamente en principio tenemos la información de, de la Tierra. Entonces sumar otro planeta nos ayudaría a entender mejor cómo son estas condiciones comunes en los planetas. Y además, eh, el otro objetivo es preparar eh, el terreno eh, para una misión tripulada, es decir, enviar gente a, a Marte. Ahora un poco vamos a ver lo que es el viaje a Marte. Esta es una infografía de de la ESA, de la Agencia Espacial eh, Europea, sobre una misión que estaba programada para septiembre, pero al final eh, no va a ocurrir porque, o al menos por ahora, es una misión que está suspendida porque era en conjunto con, eh, con Rusia, y bueno, eh, por el tema de la guerra claramente está, está suspendida como otras tantas cosas que, que estaban pasando con Rusia. Pero bueno, lo interesante de esta, de esta infografía es que muestra el recorrido que hace en general cualquier nave que se envía a Marte, que lo que hace es recorrer esta trayectoria, eh, esta línea roja, desde la Tierra hasta Marte, eh, básicamente orbitando alrededor del Sol. Eh, quizás vale la pena notar que este tipo de viaje tarda como mínimo unos seis meses, y no solo eso, sino que además... Eh, desde que llega la, la nave a Marte nosotros no nos vamos a enterar hasta después de unos 3 a 22 minutos y esto es porque la señal que se envía es en frecuencia de radio pero o sea, viaja por el espacio con la velocidad de la luz y como no estamos bastante lejos de, de Marte y dependiendo en qué posición estamos respecto de Marte va a tardar entre 3 y 22 minutos así que el viaje a Marte es algo complicado y la comunicación con Marte eh, también eh, y veamos un poco los tipos de misiones que, que hay a Marte. Pueden ser de vuelo cercano, en el que una nave pasa cerca de Marte, puede tomar imágenes y después eh, retransmitirlas a la Tierra. Un orbitador, en el que se pone una sonda en órbita alrededor de Marte, también puede tomar imágenes y, y transmitirlas a, a la Tierra. Un aterrizador, ya en este caso es un artefacto que se, se posiciona sobre la superficie de Marte, eh, que puede tomar imágenes, en este caso también puede tomar muestras y de nuevo comunicarlas eh, a la Tierra. Lo que pasa en este tipo de misiones es que, como bueno, Marte está rotando la Tierra también, a veces eh, el aterrizador va a quedar en la cara que no estamos viendo de Marte, entonces en esos casos no se va a poder comunicar. Y en estos casos es muy importante entonces tener un orbitador, que si es visible desde la Tierra y desde el aterrizador, eh, puede retransmitir la información del aterrizador a la Tierra. También hay misiones con rover, que es un vehículo motorizado, que también está sobre la superficie de Marte. Puede ser aterrizador o rover con un retorno a muestras, o sea, no solamente tiene que, que aterrizar en Marte, sino que también tiene que despegar y volver a Marte. Y misión tripulada, que de nuevo, la misión se envía eh, personas a Marte. Verán que las ordené en dificultad creciente, o sea, que la primera es la más fácil, va creciendo la dificultad hasta la última. Y las misiones exitosas hasta el día de hoy fueron de, del tipo de las cuatro primeras. Las últimas dos todavía no, no hubo ninguna misión exitosa, hubo un intento de, de, de este tipo de misión de retorno con muestras, pero, pero falló. Y misión tripulada todavía no hubo ningún intento. Entonces vamos a ver un poco de lo que fue eh, la historia de las misiones a, a Marte. Y primero que nada les quería comentar que... Eh, Hubieron más de 50 misiones hasta el día de hoy exitosas o fallidas que, que eh, programadas para ir a Marte. El primer intento ocurrió en 1960 por parte de la Unión Soviética, pero pero fracasó. Y la primera misión exitosa en realizar un vuelo cercano eh, fue una misión de Estados Unidos en 1965. Recién en 1971 se pudo poner el primer orbitador en órbita, eh, bueno, justamente como lo dice el nombre, eh, en órbita, eh, con éxito, y esto fue el mismo año, la Unión Soviética y Estados Unidos, y en 1976 la primera misión exitosa a amortizar ocurrió y envió imágenes por parte de Estados Unidos. Un poco para ver el contexto de eh, en qué momento está sucediendo esto, esto pasa durante... Eh, plena Guerra Fría. O sea, eh, fíjense que el primer intento de, de una misión a Marte fue eh, un, un año antes de que se realizara el primer viaje espacial tripulado en 1961 por la Unión Soviética, y el primer alunizaje tripulado eh, por parte de Estados Unidos eh, ocurrió en 1969. Entonces ya verán que un poco, al menos en este momento, no era solo el interés por por descubrir qué secretos oculta Marte, pero pero también una una forma de mostrar el poder tecnológico que tenían estas potencias. Después durante 20 años eh, no hubo mucha actividad, hubieron misiones eh, exitosas, pero de los tipos anteriores. Y esto bueno no solamente porque no por la tecnología, sino también porque la posición de de los planetas eh, tierra y Marte no era muy favorable para realizar ese tipo de, de viaje. Eh, la primera misión exitosa con un rover sucedió en 1997 y recién en el 2000 otros estados empiezan a sumar a la exploración de Marte, como son bueno, Rusia y Japón, un poco antes. Y la Unión Europea, Reino Unido, China, India y Emiratos Árabes eh, tuvieron sus primeras misiones exitosas. Eh, ahora vamos a ver un poco de las, lo que fueron las primeras eh, misiones que marcaron digamos, un hito por ser las primeras de su tipo. Eh, primero la Mariner 4, que fue la primera misión exitosa en realizar un vuelo cercano, que es esta navecita que se ve acá. Eh, tomó 20 fotos y las envió a la Tierra antes de perder el contacto. Y acá puse como ejemplo dos imágenes eh, que tomó. Eh, a la izquierda se ve bueno, la superficie de, de Marte, y una como nudosidad que podría ser una nube. A la derecha se ve la primera imagen eh, donde se tomaron, se ven eh, los cráteres de, de Marte. Y bueno, seguimos con las próximas misiones. Eh, la primera misión exitosa en colocar una sonda en órbita fue la Mars 2. Y esta misión no solamente eh, tenía programado poner un orbitador, pero también tenía la, eh, el propósito de poner un rover sobre la superficie de Marte, pero esa parte de la misión fracasó. Después vinieron la Viking 1 y 2, que fueron dos misiones eh, casi acopladas, eh, que fueron las primeras en amartizar, eh, o sea, en aterrizar en, sobre la superficie de Marte de manera exitosa, y cada misión contaba con un orbitador y un aterrizador cada uno. Acá a la derecha se ve una imagen eh, de uno de los aterrizadores, bueno, un prototipo de los aterrizadores. Esta imagen claramente fue tomada eh, en la Tierra, se ve por la calidad de la imagen también. Pero la de abajo sí, es ya en, en la superficie de Marte y es la primera imagen panorámica de Marte eh, en su superficie. Acá se ve también el aterrizador. Eh, y no solo eso, eh, sino que también los orbitadores estaban tomando eh, imágenes y como les comentaba antes, el cañón más grande del Sistema Solar, el Valles Marineris es este de acá, que se puede apreciar que es bastante grande, y el Olympus Mons, que es el pico más alto del Sistema Solar que sepamos. Y un poco para... para dar una idea de qué tan grande es, porque en una foto desde arriba del pico más alto capaz no dice mucho, eh, puse acá, en escala de altura, eh, la altura del Olympus Mons, comparado con el TID. Y con el TIDE fue bastante generosa porque lo puse, eh, la altura es tomada desde el, el lecho marítimo. Eh, si considerábamos desde el nivel del mar, sería solamente este triangulito celeste que se ve arriba. Así que ya ven que eh, es un pico bastante alto este. Después vino la Mars Pathfinder, que fue la primera exitosa en, en poner un vehículo en marcha en la superficie de Marte, que constaba con un aterrizador y un rover. Acá a la derecha de la ilustración se ve, eh, bueno, esta plataforma acá era el, el aterrizador, y eh, el rover, este aparatito chiquitito que tiene el tamaño de un microondas, y arriba se ve que tiene la placa solar también para, para guardar energía para poder continuar moviéndose. Eh, los dos instrumentos que tenía este, este rover, era un espectrógrafo para estudiar la composición de rocas y el suelo, tres cámaras y una estación meteorológica en ese aparatito. Actualmente hay misiones que, que siguen activas en la superficie de Marte, como son estas cuatro, eh, Curiosity, InSight, que esta sola, este se queda fija, eh, después Mars 2020, que es una misión que tiene eh, este rover, y que se llama Perseverance, y eh, un pequeño helicóptero, ya les voy a comentar más de eso, y también la... Eh, la en 1 Las primeras tres que mencioné, estas de arriba y a la derecha, eh, son misiones de la NASA de Estados Unidos, y esta que está acá a la izquierda abajo es una misión principalmente de China, y en colaboración con, con la Unión Europea, o sea, con la ESA, y, y la Agencia Espacial Francesa y la Argentina. Ahora el helicóptero que les comentaba, eh, que fue enviado en la misma misión, esa Mars 2020. Es este aparatito que está acá a la derecha, que tiene hasta unos casi 50 centímetros de altura, muy pequeñito. Aquí hay un video de, de su primer vuelo eh, sobre la superficie de Marte. Es, este fue un prototipo que fue diseñado más que nada para ver cómo sería eh, realizar un vuelo de este tipo en la superficie de Marte. Porque ya sabrán que las condiciones son muy distintas eh, comparadas a la de la Tierra, no solo por la gravedad, pero sino por la atmósfera que es poco densa y hay muy poca presión atmosférica, por lo que es necesario tener un vehículo muy muy liviano y muy eficiente para que para que pueda realizar un vuelo. Ahí me imagino que lo vieron que subió y se fue para la derecha, ahora va a volver y bueno, este video fue tomado desde Ay, Perseverance, que era el rover que, que era parte de la misma misión eh, Mars 2020. A ver, que ahí aterriza. Ahí está. Bien. Además, Perseverance filmó eh, este video de un eclipse solar en Marte. Lo voy poniendo. Esto es, si tenemos Marte enfrentado con el Sol, está pasando Fogos, la luna, una de las lunas de Marte, justo por entre medio de las dos. Entonces lo que se ve es la sombra proyectada de Fogos, de que no sé si habrán tenido la suerte de ver un eclipse solar en la Tierra, pero verán que es muy distinto por las dimensiones de las lunas que hay entre medio y las distancias al Sol también. Y esta de hecho se ve que tiene, no tiene una forma tan esférica como lo que conocemos de la luna. Así que bueno, es un video interesante, en mi opinión. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora de, de Marte? Sobre la pregunta de si hay agua, que es lo, lo que un poco daría las condiciones para que haya vida también, o que para que haya vida, vida en algún momento. Hay indicios como pueden ser, por ejemplo, las piedras redondeadas que se encuentran, que posiblemente eh, tengan esa forma por eh, cursos de agua en el pasado. También se observaron nubes de agua congeladas por la mañana y se encuentra lleno en los polos y también en algunas partes bajo la superficie de, de, de Marte. Se observa, bueno, sabemos que la observamos con un color rojizo, eso lo podemos ver, lo podemos ver a simple vista, pero. Esto ocurre porque eh, con las tormentas que levantan el polvo que está sobre la superficie de Marte, este polvo eh, en parte está compuesto por hierro que está oxidado. Eh, y esto cuando vuela en la atmósfera lo vemos eh, de un color anaranjado. Pero después, si se fijan las fotos que vimos antes, ese color anaranjado no se ve tan fuerte, de hecho se ve más como, eh, como un marrón clarito. Eh, también sabemos que, que en el centro de, de Marte hay un core metálico de hasta unos 2.000 kilómetros de radio y que en Marte ocurren sismos, que pueden ser tanto de origen de movimiento de placas tectónicas o como meteoritos que impactan sobre la superficie de Marte. De hecho acá les estoy mostrando a la izquierda una imagen de una detección de un sismo en Marte por parte del sismo, el sismógrafo de, de Insight, que es una de las misiones que les contaba antes. Eh, además, sabemos que hay tormentas de polvo, justamente, y que el polvo que flota tiene unas propiedades magnéticas. ¿Y qué nos queda del futuro de la exploración? Bueno, sabemos que hay eh, preguntas sin contestar, y, y no es lo mismo mandar un, un robot a, a Marte que explorarlo uno mismo. Entonces, esta parte de, de las misiones quedó un poco pendiente, que ya les había contado, que era la de retorno con muestras y la de misión tripulada. Para retorno con muestras, eh, tanto Japón como la Unión Europea, con la Agencia Espacial Europea, planean una misión de este tipo en 2024, eh, pero a fogos, en vez de a Marte. Esta de fogos era la, una de las lunas de Marte. Este tipo de misión tendría que ser un poco más sencilla que, que, que digamos, aterrizar y después despegar desde Marte, ya que la fuerza de atracción gravitatoria de Marte es bastante más intensa. Sin embargo, hay otra... Um, eh, hay una misión eh, de retorno con muestras que planea la, la ESA en conjunto con la NASA, o sea, la Unión Europea y Estados Unidos, eh, para 2026 uh, o 2028, eh, y esta sí en Marte. Y también, aunque parezca de ciencia ficción, está ya programadas misiones para... Eh, misiones tripuladas que se prevén. Bueno, por parte de SpaceX, esta empresa eh, privada, eh, para el 2026, y Estados Unidos con la NASA lo prevé para 2030 y China para el 2033. Veremos, veremos si se cumple. Y bueno, eso es eh, todo de mi lado. <ríe> eh, eh, acá les dejo un video de algunas misiones que se pueden ver. En realidad se pueden ver a tiempo real. Yo este video lo, lo grabé hace unos días pero se pueden ver cómo están moviéndose las misiones eh, en Marte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Regina, por esta presentación tan clara, muy bien ilustrada, donde nos das unas pinceladas sobre dónde está ese planeta, este vecino, eh, de qué está compuesto principalmente, sus principales medidas y parámetros están muy bien, y estas misiones, contemporáneas a nosotros, no, pasadas, presentes y, y futuras misiones que se prevén lanzar, tripuladas incluso al planeta Marte. Bueno, eh, yo creo que entramos ahora, si te parece, en un turno de, bueno, de, de preguntas y comentarios de quienes quieran participar, eh, a ver si pueden activar los micros cuando quieran, quienes quieran preguntarle a Regina alguna cuestión sobre Marte, alguna duda, alguna inquietud, algún dato o noticia que hayan escuchado. Eh, si no, para ir abriendo boca yo te puedo hacer alguna pregunta eh, bien, bien eh, bueno, aquí veo vale, aquí hay una preguntita de Juan Ortega Navas, donde dice que muchos deseamos que Marte pronto nos dé pistas contundentes y posibles actuaciones para frenar nuestro cambio climático, ¿crees que llegarán algún día esas pistas eh, ¿de cómo para el cambio climático o no? O sea, sería si estamos buscando vivir en Marte en vez de vivir en la Tierra porque ya arruinamos la Tierra. No, porque eh, entiendo que, que Juan Ortega quiere decirnos que en el pasado puede ser que Marte pudo albergar vida en su momento, no unas condiciones más favorables para la vida y hoy en día es un vale. paso, ¿no? Entonces, ¿qué le ha sucedido a Marte? Y, y si ese proceso, ese, esa transformación que ha sufrido Marte, de alguna manera... Eh, puede darnos alguna pista sobre cómo conservar nuestro planeta, ¿no? Vale, eh, no sé si nos darán una pista cómo conservarlo, in, incluso en el caso de que haya ocurrido lo mismo que acá, porque evidentemente no, no hubo éxito, pero... Eh, mm, a ver... Mm, es, es una pregunta abierta en realidad, o sea, no es algo que voy a poder contestar realmente. Eh, todavía no se sabe qué es lo que le pasó a Marte para llegar al a estado en el que está, digamos. Se sabe que, o sea, se ven que hay, como, por ejemplo, surcos de agua o, o, o por ejemplo, ese cañón enorme que se ve, pero no se encuentra agua en estado líquido. Entonces, bueno, claramente hay una pregunta abierta de, bueno, ¿a ¿dónde se fue todo ese agua? Y, y sigue abierta, <ríe> no se sí. sabe. O sea, están, sí. sabemos dónde está el agua, pero no sabemos por qué pasó eso. Correcto, sí, sí, a, a, el cambio climático en la Tierra, entre otros factores, eh, se debe, la comunidad científica ampliamente así lo respalda a la actividad humana, ¿no? Eh, es verdad que en Marte pudo haber influido otros fenómenos físicos y químicos de escalas mucho mayores, como eh, pues, pues, eh, la atenuación de su propio campo magnético, ¿no? Que hace que la radiación y el viento solar pues, sean más dañinos no, sobre la atmósfera tenue que tenía el propio planeta Marte, ¿no? Pero sí, es una pregunta abierta. Eh, a ver, un momentito que tenemos por aquí a más compañeros que se están sumando. Mario nos dice lo siguiente, ¿contribuye el IAC en alguna medida en esas exploraciones, ya sea con desarrollo de instrumentación u otra forma? Eh, si quieres puedo responderles algo, ¿tú quieres responder algo, Regina? No, no, adelante. Vale. bueno, eh, realmente eh, el IAC no está, no está participando directamente en las misiones a Marte, eh, digamos que a nivel nacional la participación científica se centra principalmente en el Centro de Astrobiología, que está en Torres de Ardoz, en Madrid, que pertenece al CECIC, y al INTA, es un centro mixto de, de investigación. En el IAC en el pasado pues se han eh, realizado campañas de observación de Marte para, para ver cómo varían eh, eh, los polos, los polos eh, con... Eh, en, vamos, en el polo sur y norte con eh, hielo eh, carbónico, eh, pero no hay grandes digamos, participaciones. Eh, tiene un mayor interés a nivel eh, de exploración espacial que a nivel astronómico o astrofísico. Entonces eh, nos hemos centrado en ese aspecto y es verdad que el IAC sí que ha colaborado con la NASA cuando el rover del Perseverance eh, estuvo haciendo algunas eh, pruebas, algunos testeos en nuestro parque nacional del Teide y demás pero no debemos desarrollado instrumentación específica para eso. Eh, no, Liliana nos pregunta que si no creemos que un otro objetivo de las misiones en Marte será la explotación minera de sus recursos. ¿Regina? Vale, estoy pensando qué tipo de, de minerales podrían sacar de, de Marte. El tema es que por ahora, o sea, imagínense que todavía no hubo una misión exitosa en la que se pueda volver con muestras, Si estamos hablando de muestras, un frasquito pequeñito que se pueda estudiar en un laboratorio. O sea, el tema de todavía volver con, con un paquete de minerales lo, lo veo complicado por ahora. Eh, si es el objetivo, sí. no lo sé. Sí. No es algo que esté abiertamente dicho, como si está abiertamente dicho, que es un poco por la competencia de mostrar el poder del país. Como si, se, si entras a la página de la NASA, se ve que dice eso. Abiertamente. Claro, claro. Digamos. Creo que si la explotación mineral fuera... Uno sí. de los propósitos lo podrían decir tranquilamente. Puede Como ser es. que en el, está claro que la minería espacial ya no solo sale en la literatura, también algunos apuntan ¿no? a que, este, que el futuro de la exploración espacial depende eh, fuertemente de, de que se puedan explotar los recursos que nos entregan ¿no? los objetos celestes y puede ser que algunos asteroides se presten... A, a ser explotados pues porque desde el punto de vista gravitatorio no tengan los mismos retos que un planeta como Marte. Yo creo que los recursos mineros de Marte servirán para alguna eventual colonia que se quede allí, ¿no? No, sí, no tanto sí, para traerlo. Claro, lo que sí hay mucho interés era ahora encontrar si había agua, porque eso también significa que se podría llevar personas y que tendrían una fuente de donde obtener agua para consumir, y además no solo eso, sino también para generar combustible para poder volver. entonces digamos, el, el compuesto preciado de Marte por ahora es el agua. Correcto, y ya lo apuntabas al principio de, de tu charla, que efectivamente pues, en Marte se ha detectado agua, agua que en muchos casos está mezclada con, con dióxido de carbono en sus cajetes polares, también en el subsuelo se puede, agua líquida como tal, no creo que haya alguna evidencia clara de que, de que existe, o sea, de, de que la hay aunque yo entiendo que las misiones nos van a poder permitir desvelar ¿no? Esa gran, esas grandes incógnitas, pero en cualquier caso ya la NASA ha hecho algún experimento para, para generar agua allí in situ, aunque sea algo simbólico, nos abre una puerta nueva, es decir, con los, con, con los componentes que tenemos allí de hidrógeno y oxígeno, pero habrá que esperar a largo plazo si somos capaces de generar suficiente agua allí en el propio planeta. ¿no? Nos pregunta Ramón López que si creemos que tenemos tiempo limitado para encontrar posibles signos biológicos en Marte. Se refiere a las intenciones de empresas privadas como SpaceX, que no creo, dice él, que no cree que tengan en cuenta los estándares actuales de protección planetaria de las ondas que enviamos. Hmm. Eh, bueno, es, es más chico que la Tierra de Marte, pero es bastante grande todavía. Yo creo que no es que en dos segundos se van a destrozar el planeta, pero... Pero es cierto que tendría que haber algún tipo de regulación de, si, de no destrozar un planeta nuevo. Si estamos ya destrozando uno y sabemos que no está bien regular de alguna forma para que deje de pasar en otro. Correcto. oye A colación con esto, Regina, ¿podrías decirnos eh, qué, qué ocurre con las misiones, con los restos de las misiones una vez que estas terminan? También en relación con la pregunta que nos hace Ramón López, ¿no? Esos restos que quedan ahí. Vale, sí. Es un poco parecido a lo que pasa con los satélites que orbitan alrededor de la Tierra, que una vez que cumplen su función y que ya no funcionan más, de hecho, que no se pueden comunicar o que por alguna otra razón dejan de funcionar, eh, quedan ahí, básicamente. Claro. Eh, en el caso de los satélites que giran alrededor de la Tierra, o pueden, no sé, o choquearse con algo y salir despedidos de su órbita, y en algunos casos incluso vuelven a la Tierra porque empiezan a caer eh, y con el rozamiento de la fricción de, de la atmósfera vuelven a caer. Pero en el caso de las misiones a Marte, por ejemplo, las que... los rovers que ya no funcionan están todavía ahí. Son restos. De hecho, tenía una, una imagen de eso. Acá. Que deja el resto. Este es el cráter que deja una de las misiones por, por amortizar y y deja los restos del aterrizador y se va. De hecho, a veces hay imágenes de una misión sacado por otra misión de, de restos. Claro, claro. Y a veces se abre la gran pregunta de qué es lo que se ve ahí y empieza a circular la, okay. la imagen por internet, pero son restos muchas veces de, otro, de otras misiones. Claro. Oye, eh, a ver si tengo más preguntas por aquí. Eh, Enrique nos pregunta, entramos primero con Enrique, y dice, llevamos años recorriendo el planeta, tanto a través de orbitadores como rovers sobre el terreno, buscamos agua, síntomas de alguna forma de vida, evolución de su campo magnético, etc. Y no hemos conseguido todavía resultados concluyentes. Bajo estas premisas, ¿no es un poco frustrante y si encontramos algo podría ser de poca importancia? Lo digo porque parece que si hubiera algo realmente abundante, no lo hubiéramos encontrado ya. Eh, a ver, lo, voy a contestar una, de una forma que espero que represente a la comunidad científica, que es muy difícil que, que un científico te diga que algo es 100% de una manera. Siempre hay, o sea, conocemos las limitaciones de los experimentos y a pesar de que muchas veces se busca hacer una noticia sensacionalista, siempre se hace con prudencia, eh, para no tratar de confirmar cosas que, que no son verdad. Eh, pero yo creo que todavía, o sea, con las cosas que se que se descubrieron por ahora de Marte, además no solo las cosas que se aprendieron de Marte, sino con todo el conocimiento que conllevó que se realizaron ese tipo de misiones, eh, creo que todavía hay mucho aprendizaje. En especial si están planeadas también misiones de retorno y de misiones tripuladas. Correcto. Yo simplemente ahondar que, que a poco que se encontrase alguna huella de existencia de vida pasada, aunque fuese una vida celular, yo creo que es un cambio de paradigma en el universo tremendo, que ya nuestro vecino, en medio de la inmensidad del universo, que nuestro vecino te haya tenido vida sería una prueba irrefutable de que la vida es un fenómeno abundante en el universo y diverso. ¿no? O sea que tan solo conseguir este hito, yo creo que desde el punto de vista filosófico, para, para la humanidad es, tiene un valor único, único. Y yo sí. creo que eh, también nos, nos va a dar mucha información esta exploración de Marte sobre nuestra propia historia y sobre nuestra propio, nuestro propio destino. ¿no? Sí. Eh, bueno, nos comenta Mijay eh, lo siguiente. ¿No es cierto que si te alejas de la casa, la explotación de los recursos del nuevo entorno va obligatoriamente incluida en la exploración vayas donde vayas? Es decir, ya que estás muy lejos de los recursos de tu lugar de partida, ¿vas a explotar los recursos del nuevo destino al que vas, estás como condenado a hacerlo, no sé si lo dice con, con ese tono, ¿no? Eh, sí, justamente, por eso es el tema del agua también en Marte, a eso mismo va, eh, porque es un poco lo que asegura, o bueno, no asegura, pero abre la puerta para que una misión tripulada a Marte sea eh, un poco más posible. Sí, hay que, a lo mejor la, la palabra explotación de los recursos, que es que, que correcta esa expresión, pero tal mm. vez eh, habría que añadir... Que suena muy como, violento capaz, <ríe> como que sí. solamente usamos lo que necesitamos y después nos vamos. <ríe> Efectivamente, a lo mejor tenemos que hablar de un uso sostenible de los recursos que, que están en el destino a donde nos dirigimos, ¿no? Que sí. es lo que tenemos que, que hacer aquí, por cierto, obviamente. Eh, bueno, eh, voy a hacer otra pregunta eh, Si no veo aquí más comentarios Alguna más eh, Y es, es una mera curiosidad eh, ¿Por qué Porque hay tantos cráteres En Marte y en la Luna? Y Antes dabas una pista ¿no? relacionada con su atmósfera eh, vale. Y en Tierra no tantos Me refiero Sí, eh, eso tanto la Luna Como, como Marte Bueno, la Luna por no tener atmósfera prácticamente Y Marte por tener una atmósfera muy débil eh, O sea, muy, muy poco densa lo que pasa es que cuando vienen eh, meteoritos del exterior, eh, penetran fácilmente la atmósfera y pueden llegar a la superficie de, de Marte. Eso por un lado, y después por otro lado, eh, que a la Tierra también, no es que a nosotros no nos caen, no nos caen piedras del espacio, sí nos caen, pero por la atmósfera se, muchos se llegan a desintegrar antes de tocar la superficie, tienen que ser realmente muy grandes eh, para, que, para que logren atravesarla eh, completamente. Eh, pero por otro lado, lo que pasa en la Tierra también es que, bueno, primero, el 80% de la superficie está cubierta por, por agua. Entonces, los que caen en el agua no los vamos a ver porque se van a hundir o van a estar por ahí, pero en el agua. Eh, y los que caen sobre la Tierra, eh, nada, es un ambiente activo. O sea, tanto las personas que modifican su entorno como la vegetación eh, viven ahí y, y cambian a lo largo del tiempo. Entonces, al, a lo mejor cubrimos esa marca. Eh, los seres vivos. Perfecto, muy bien. A ver si tenemos alguna pregunta más por aquí. Eh, no, no la tenemos, así que toca despedirnos ya. Eh, no sin antes darle las gracias nuevamente a Regina por participar, por colaborar con nosotros en, en estas charlas eh, de introducción a la astrofísica del programa Amigos del IAC. A recordarles una vez más que retomaremos las charlas a finales de septiembre. Contaremos con ustedes para proponerles algunos algunos temas eh, a ser presentados por nuestro por nuestro equipo de investigadores ingenieros ingenieras e igualmente recordarles que eh, propondremos también a los amigos del IAC y amigas eh, algunas actividades como eh, eh, visitas a los observatorios y a nuestra propia sede eh, bien eh, hay alguna pregunta más por aquí vamos a admitir una preguntita más si les parece Regina eh, Mijay nos dice que se pregunta si hemos conseguido esterilizar siempre al 100% Todos los equipos que hemos enviado en nuestro sistema solar Más que todo para no encontrarnos en el futuro con algún microbio Vale eh, La verdad es que no Esto no lo, no lo sé realmente Si, si se realmente si se limpia todo eh, súper bien Lo que sí pasa es que las cosas que están Digamos las exteriores Que están en el espacio no sé qué cosa puede ser que mate más eh, organismos que el sol, la radiación del sol directamente. Sí, sí. no se me ocurre, así que. Correcto. Eh, de hecho, la exploración espacial está fuertemente condicionada por, por el entorno tan hostil que es el propio espacio. Pero sí que me consta que las agencias espaciales someten a situaciones extremas los distintos componentes para esterilizarlo de criogenia, depresión, temperatura y demás. ¿no? no sé si esto se consiga al 100% pero ese, ese protocolo sí que se sigue eh, bien eh, Juan Ortega dice, aquí Anselmo qué pena que nuestras escuelas estos minutos no sean obligatorios, pues Juan eh, lle llevas razón, yo creo que el programa también debería dar esta oportunidad a los peques intentemos hacer esto para los peques también ya nuestra unidad de comunicación organiza muchísimas actividades en colegios pero por extenderlo un poco más de manera virtual, es algo que estamos valorando hacer también para que los pequeños que tienen una curiosidad inmensa pues, pues puedan compartir con nosotros ¿no? esas dudas y esas inquietudes. ¿no? Eh, pues nada, eh, nada más, decirles que muchas gracias a todos, a todas y que nos vemos en septiembre, estamos en contacto por correo. Venga, feliz verano muchas a todos. Gracias Cristina, hasta luego, hasta pronto.